A veces y sin querer presionas este atajo de teclado, pero tranquila, tranquilo que la solución es la siguiente. Vuelve a presionar Shift Control D en una PC o Shift Comando D en una Mac.